Se hace un y con el tiras completas. Exacto. Y luego ya se empieza a tejer claro, con una si línea. Lana. Exacto. Ah, fantástico. Entonces tendréis que hacer varias tiras claro, de diferentes claro, sí. colores. Se va añadiendo, se va andando juntando la, las, las tiras.